Hate or love, amor, dolor Hate or love, muerto por vos Hate or love, amor, dolor Hate or love, muero Gente que llora, gente que ríe, gente que cobra, gente que pide Gente que, gente safe, gente fiel, gente hate, love Thank you so much, me hiciste yeah. querer, me hiciste yeah. querer Me hiciste yeah. volar como vos, me hace sentir like vos Es bella dama, sola estaba debajo de la lluvia Pensaba, pelo, ojos, solo hermoso Miraba de lejos, miraba de foto, camino contento Me mira en los ojos y pierdo, mano toda suelta y sudo You say, en mi puto mundo ser que dan amor, ser que dan dolor ser que se sienten fuertes, vamos no como son Sé que están con vos, sé que están solos. Sé que ríe contento por todas las cosas que están viviendo. Ey, estás sufriendo, ey. No estoy mintiendo, wow. No seas necio, no sos perfecto, ey. Don't worry, solo no tiene suerte. Es el mundo el que decide el destino de toda la gente. Hate or love, amor, dolor. muerto por vos. Hate or love, amor. Así ah, empezamos esto, mucho amor, mucho abrazo, mucho besos y ahora que se terminó lo nuestro Mucho dolor, mucho rencor, como siempre, tengo la culpa, te doy flores y se lo regalas a la basura, me abofeteas, me dejas afuera, el malo soy, te rodeas, unas llenas, Un uh, beso oh. en la calle te quiero dar Volteas la cabeza Tristeza hay en tu mirar Solo dime oh. que me te importa Me dices nada Al pedo preguntar Y si quieres viajaremos con oh. destino al sol Tú solamente deseas que termine oh. hoy Solo quiero que me dejes estar con vos Elijo el dolor Y ni te importó. Eh, Olor, oh amor, dolor Hate o love, muerto por vos. Hate or love, amor, dolor. Hate or love, por que llora, gente que que gente